Hoy leeremos El Capote de Nikolai Gogol. Nos presenta la historia de Akaki Akakievich, un funcionario de San Petersburgo que trabaja como copista en los escalafones más bajos de la administración rusa. Pese a su humilde condición, debe gastar todos sus ahorros en encargar un nuevo capote para protegerse del duro frío de invierno. Damos comienzo. Espero que te guste. el capote en el departamento de pero más vale que no lo nombremos no hay cosa más susceptible que los departamentos los regimientos los negociados y en resumidas cuentas todas las diversas clases de funcionarios en los tiempos que corren cada particular considera que ofender a su persona es un escarnio a toda la sociedad. Se dice que, hace muy poco, cierto capitán de policía, no recuerdo de qué ciudad, presentó un informe afirmando terminantemente que las leyes públicas estaban a punto de perecer, ya que de su rango sagrado se hacía el uso y abuso más arbitrarios. en prueba de lo cual unió a su informe una voluminosa novela romántica en la que cada diez páginas figuraba un capitán de policía, a veces incluso completamente borracho. En consecuencia, para evitarnos incidentes desagradables, designaremos el departamento en cuestión como un departamento. Así pues, en un departamento había un funcionario, un funcionario del que no podía decirse que tuviera nada en particular. Era bajito, algo picado de viruelas, algo perirrojo, a primera vista hasta algo cegato, con leves entradas, los cigarrillos surcados de arrugas y la cara de ese color que suele llamarse hemorroidal. ¿Qué se le va a hacer? la culpa la tiene el clima de San Petersburgo, por lo que se refiere a su rango, pues en nuestro país el rango ha de ponerse por delante de todo, era lo que se llama un consejero titular a perpetuidad, personaje a cuya costa, según es notorio, han hecho al arte de ingenio, y se han mofado a su costa, diversos escritores que tienen la plausible costumbre de ensañarse, ...con los que no pueden morder. El funcionario se apellidaba... King. Este apellido tuvo su origen... ...en la palabra... ...Bashmash, zapato. Lo que no se sabe es... ...cuándo, en qué época... ...y de qué modo sucedió la derivación. Tanto el padre como el abuelo... ...y hasta el cuñado, es decir... ...todos los... King Usaban botas, limitándose a echarles medias suelas tres veces al año. Se llamaba Akaki Akakievich. Tal vez el lector se le antoje un poco extraño y rebuscado el nombre, pero podemos asegurarle que no lo es en absoluto y que las circunstancias se combinaron de tal suerte que fue completamente imposible darle otro. He aquí cómo ocurrió. Akaki Akakievich nació, si no me falta la memoria, en la noche del 22 de marzo. Su madre, que en paz descanse, esposa de un funcionario y excelente mejor mujer, se disponía como este rigor a bautizar al niño. Estaba todavía en la cama. Justo enfrente a la puerta, a su derecha, se encontraba el padrino Iván Ivanovich Eroskin bellísima persona, jefe de sección en el Senado, y la madrina, Alina Semionovna Bielorikova, esposa de un oficial de policía y mujer de raras virtudes. Propusieron a las madres que eligieran entre tres nombres, Moki, Sosi y Kostasach, el mártir. —¡De ningún modo! —pensó la hoy difunta— —Vaya con los nombrecitos, con el objeto de complacerla. Abrieron el calendario por otra parte y salieron otros tres nombres. Trifi, Dura, Varagasi. —¡Qué castigo! —dijo la madre. —Sí que tienen gracia los nombres. Nunca he oído nada igual. —Si por lo menos fuera Baradat o Varuj, pero miren que Trifili o Varagasi... Volvieron una hoja más del calendario y aparecieron Pavsikaki o Vatsisi. Está visto que es cosa del sino, dijo la madre. Siendo así, prefiero que se llame como su padre. Akaki es el padre y Akaki será el hijo. Ahí tienen ustedes cómo vino a resultar Akaki A. Ah. Kakievich bautizaron al niño que rompió a llorar e hizo un moín como si presintiera que iba a ser consejero titular. Queda pues explicada la manera en que ocurrió todo. Hemos hecho relación de ello para recordar que el lector se convezca de que las cosas siguieron el camino lógico y de que realmente es imposible darle otro nombre. cuándo y cómo entró en la oficina y quien le promocionó la colocación no lo recordará nadie. Los directores y jefes de toda la clase cambiaron muchas veces, pero a él se le veía siempre en el mismo sitio, en la misma postura, en el mismo cargo, siempre atareado en el mismo trabajo de copista, de modo que, a la larga, llegó a parecer que había venido al mundo tal como era, con uniforme y calva, en el departamento no se le tenía el menor respeto. Los ordenanzas, lejos de levantarse al pasar por él, ni siquiera lo miraban como si fuese una mosca. Los superiores lo trataban con una frialdad despótica. Cualquier subjefe de la sección le metía simplemente los papeles bajo la nariz sin decirle siquiera copielos o «aquí tiene un asunto interesante» o «bien alguna otra palabra agradable» como se estilaba en las oficinas donde son educados. Pero él tomaba todo lo que le largaban, mirando tan solo el papel sin fijarse en quién lo entregaba ni en si tenía derecho a ello. Lo tomaba y en el acto se ponía a copiarlo. Los jóvenes funcionarios le hacían burla y se mofaban de él, en la medida de su ingenio oficinesco. En presencia suya contaban innumerables historias con él de protagonista. Decían que le pegaba su patrona, una vieja de 70 años, y le preguntaban cuándo se casarían. Otras veces le rociaban la cabeza de trocitos de papel, diciendo que era nieve. Pero acá aquí... Akakyavish no respondía nada, como si no tuviera a nadie delante de sí. Las burlas no influían lo más mínimo en su trabajo, y, pese a tanta impertinencia, no cometía una sola equivocación en las copias. Únicamente, cuando las bromas iban demasiado lejos, cuando le empujaban con el codo impidiéndole proseguir su faena, terminaba por decir «¡Dejadme! ¿Por qué me tratáis así?». Había algo extraño en esas palabras y en la voz con que las pronunciaba. Su tono producía tanta lástima que un joven recién ingresado en el cuerpo y que, inducido por el ejemplo de los demás, osó burlarse de él, se detuvo como herido por un rayo y desde entonces todo pareció cambiar a sus ojos. Tomando otro aspecto, una fuerza sobrenatural lo apartó de sus colegas a quienes había considerado como personas correctas y educadas. Por espacio de mucho tiempo, aun en los momentos más entretenidos, se le presentaba súbitamente el pequeño funcionario de la calva con su penetrante «¡Dejadme! ¿Por qué me tratáis así?». En esas palabras punzantes se percibían otras. «Soy...» hermano. Y entonces el pobre joven se cubría el rostro con las manos, y más tarde, muchas veces en su vida, constató con horror cuántos sentimientos inhumanos se encierran en el hombre, cuán brutal grosería se oculta bajo el refinamiento de la urbanidad, incluso, Dios mío, en personas a quienes el mundo tiene por nombres y honradas. Hubiera sido difícil encontrar nombre tan apegado a su trabajo. Decir que lo ejecutaba con celo sería insuficiente. No, lo hacía con amor. En la faena de copiar se entreveía todo un mundo, múltiple y atrayente. Su rostro se inundaba de placer, tenía letras favoritas y cada vez que las encontraba se convertía en otro hombre. Sonreía. Guiñaba. Recurría al concurso de los labios, de modo que en su semblante podía leerse cada una de las letras que trazaba la pluma. Si le hubieran recompensado en proporción al celo que desplegaba, tal vez habría ascendido con gran sorpresa suya hasta consejero de estado. Pero, según decían sus guasones compañeros, no había ganado más que dolores en los riñones y granos a montones. Sin embargo, decir que jamás se tuvo con él una atención sería faltar a la verdad. Un director, hombre sensible, deseando premiar sus largos años de servicio, dispuso que se le confiara una tarea más importante de la que, Simple copiar. Se trataba de tomar un expediente ya terminado y redactar una carta dirigida a otra institución. Bastaba para ello cambiar el encabezamiento y pasar algunos verbos de la primera a tercera persona. Pero le costó tanto esfuerzo que quedó bañado en sudor y enjugándose la frente dijo por fin «No, más vale que me den a copiar algo». A partir de entonces lo dejaron de copista para siempre. Diríase que, aparte de ese trabajo, nada existía para él. Su indumentaria le tenía sin cuidado. El uniforme verde en sus buenos tiempos pasó a ser parduzco-alinoso. El cuello de su uniforme era tan estrecho y bajo que... Aunque el pescuezo de Akaki Akakievich no era norma, parecía desmesuradamente largo, asemejándose a esos gatitos de yeso que mueven la cabeza y que los vendedores de otras regiones traen decenas en cestas sobre su cabeza. Siempre llevaba en el uniforme alguna adherencia extraña, ya unas brisnas de heno, ya una hilacha. Poseía. Además, el raro don de la oportunidad para pasar bajo las ventanas en el preciso instante en que arrojaban por ellas desperdicios de toda suerte, llevándose siempre en el sombrero cáscaras de sandía, de melón y otras inmundicias por el estilo. Jamás paró su atención ante el espectáculo cotidiano de la calle, siempre tan sugestivo para sus colegas los funcionarios jóvenes de ojo tan sagaz y escrutador que no se le escapa en la arena opuesta un pantalón con una escobilla descosida lo que siempre provoca una sonrisa maliciosa pero a vis, aunque mirase algo no veía más que unos renglones derechos escritos con su esmerada letra y quizá si un caballo Salido no se sabe de dónde, le metían el hocico en el hombro, descargándole por los caños de las tarices toda una tormenta en el carrillo. Solo entonces caía en la cuenta de que no estaba en la mitad del renglón, sino más bien en la mitad de la calle. De regreso a su casa, se sentaba inmediatamente a la mesa, engullía apresuradamente su sopa y un trozo de carne de vaca con cebolla. Sin paradearlos, tragando a voleo, con vos casi todo. Lo que Dios enviaba. Una vez que sentía el estómago repleto, se levantaba de la mesa, sacaba un tintero y se ponía a copiar papeles traídos de la oficina. Si no tenía ninguno pendiente, copiaba para él por puro gusto, sobre todo documentos que le parecían notables no por la belleza de su estilo, sino porque el destinatario era algún personaje nuevo e importante. Cuando el cielo gris de San Petersburgo oscurece y el mundo de los funcionarios ha llenado sus estómagos, cada cual con arreglo a su sueldo y a sus gustos, cuando han descansado de las, de las plumas de oficina, de ajetreo de los quehaceres propios y ajenos del sinnúmero de tareas que el individuo inquieto se impone voluntariamente, excediéndose a veces, todos los funcionarios se apresuran a consagrar el tiempo restante al placer. Estos, los más diligentes, acuden al teatro. Aquellos se van a la calle para recrearse en la contemplación de ciertos sombreritos. Los otros pasan la velada en la tertulia prodigando piropos a una linda muchacha. Estrella de un círculo, reducido de funcionarios. Y los más se encaminan simplemente a un tercero o un cuarto piso donde un colega tiene dos pequeñas habitaciones con pasillos, cocina o algún que otro amago de elegancia, una lámpara u otra cosilla de poca monta, costeado a fuerzas de muchos sacrificios y muchas renuncias y comidas y a fiestas, en pocas palabras, a esas horas se dispersan los funcionarios por los cuartuchos de sus amigos para jugar al whist y tomar un vaso de té con galletas de Adkopec, aspirando el humo de largas pipas y contando mientras trabajan, y dan cartas algún chisme Puesto en circulación por la alta sociedad que tanto interesa a los rusos, de no importa qué clase o bien, no hay otro tema. Se repite el eterno chascarrillo del comandante a quien vinieron a decirle que le habían cortado el rabo al caballo de Falconet. Pues bien, Akaki Akakievich no se entregaba ninguna diversión, ni siquiera a esa hora en que todos tratan de divertirse. Nadie podía jactarse de haberle visto jamás en alguna velada satisfecho ya de escribir. Se acostaba sonriendo al pensar en el día de mañana. ¿Qué le enviaría Dios para copiar? Así transcurría la pacible existencia de un hombre con cuatrocientos rublos de sueldo al año. Sabía estar contento de su suerte y quizá había transcurrido hasta la edad más avanzada, a no ser las calamidades de la que está sembrado el camino no solo de los consejeros titulares, sino también de los consejeros, secretos, efectivos, paliativos y toda clase, y hasta incluso de aquellos que nadie dan ni nadie solicitan consejo alguno. Ahí en San Petersburgo, un enemigo feroz de todos los que ganan al año 400 rubros o cosa así. Este enemigo no es otro que nuestro frío norteño, aunque, por otra parte, se dice que es muy bueno para la salud. A las ocho y pico de la mañana, precisamente cuando las calles se pueblan de funcionarios que se dirigen a sus departamentos, comienza el frío a dar unos aletazos tan fuertes y punzantes en todas las narices, que los pobres funcionarios no saben dónde meterlas. En momentos como estos, el frío hace que les duela la frente y se les salten las lágrimas, hasta los que ocupan cargos superiores y los pobres consejeros titulares se sienten seres desvalidos. Con capotes tan ligeros como los suyos, la única salvación está en atravesar a escape las cinco o seis calles y una vez en la portería de la oficina patear fuertemente el suelo hasta que se derrita el hielo que atenaza todas las facultades y las dotes necesarias para el desempeño de sus funciones. Akaki Akakievich llevaba tiempo notando que el frío le mordía dolorosamente, sobre todo en la espalda y en los hombros a pesar de que trataba de transponer con máxima rapidez el trayecto habitual. Al cabo, se le ocurrió pensar si no tendría algún defecto su capote. Examinándolo, con atención en su casa descubrió que el paño aparecía como calado en dos o tres puntos, precisamente en la espalda y en los hombros. Tan deteriorado estaba que se transducía y el forro se deshilachaba. Es de saber que también el capote de Akaki Akakievis era objeto de mofa entre los funcionarios, quienes incluso le negaban su doble, calificándolo de batín, efectivamente. Tenía un aspecto peregrino, año tras año se reducía las dimensiones de su cuello porque se empleaba para echar remiendos a otras partes, remiendos que no hacían gran honor al arte del sastre, y quedaban a la prenda un aire desgarbado parecido a un saco. Cuando Akaki Akakievich vio de lo que se trataba, terminó por llevar el capote a casa de Petrovich, un sastre que vivía en un cuarto piso con entrada por la escalera de servicio. Petrovich, a pesar de ser tuerto y tener la cara picada de viruelas, se dedicaba con bastante fortuna a reparar pantalones y levitas de oficina, y de otra índole, a condición naturalmente de que no estuviera bebido ni alimentarse en ninguna forma a otra empresa. Es evidente que no deberíamos extendernos mucho en la personalidad de el tal sastre, pero, como es de rigor que en toda obra se precise el carácter de cada personaje, «No queda otro remedio. Venga, pues, Petrovis para acá». Hubo un tiempo en que Petrovis se le llamaba simplemente por el nombre de Grigori. Era entonces siervo de no sé qué, señor. El patronímico Petrovis databa de la época en que fue liberado y comenzó a empinar el codo en las fiestas, al principio durante las fiestas mayores, y luego en todas las eclesiásticas sin distinción, donde quiera que el calendario estaba marcado con una cruz. En relación con esto, Petrovis mantenía fiel a las costumbres de sus abuelos, y cuando discutía con su mujer, la llamaba pecadora alemana, y ya que hemos aludido a la esposa, habrá que decir dos palabras de ella. Mas, por desgracia, sabemos muy poco. Quizá tan solo que Petrovis estaba casado y que su mujer llevaba cofia y no toquilla en la cabeza. Parece que no era un dechado de hermosura. Lo atestigua el hecho de que, al encontrársela únicamente los soldados de la guardia, le echaban una mirada bajo la cofia al tiempo, que se atusaban el bigote y largaban una exclamación muy particular. Mientras subía por la escalera de la casa de Petrovich, escalera que, en honor a la verdad, estaba cuajada de charcos y basura, y despedía ese olor acre, que escuecen los ojos y que, como es notorio, reina en todas las escaleras de servicio de las casas de San Petersburgo. Akaki Kakievich iba pensando en el precio que pondría a Petrovich y decidió no darle más de dos rublos. La puerta estaba de par en par porque la dueña que freía pescado en la cocina había levantado tal humareda que no se venían ni siquiera las cucarachas. akakia Akakievich atravesó la cocina sin que lo viera el ama y entró. Por fin en una habitación donde encontró a Petrovich, sentado sobre una ancha mesa de madera sin pintar, con las piernas cruzadas al estilo de un baja turco, tenía los pies descalzos como suelen hacer los astres cuando trabajan, y lo que primero saltaba a la vista era el dedo pulgar. Muy conocido de Akaki Akakivich, con la uña deformada, gorda y dura, como la concha de una tortuga. Le colgaba del cuello una madeja de hilos y sobre su rodilla descansaban unos andrajos. Llevaba alrededor de tres minutos enhebrando la aguja, pero no conseguía saltarla. Por cuya razón estaba muy irritado Contra la oscuridad y hasta con la propia hebra Mascullando gruñón «¡No quiere entrar la sinvergüenza! ¡Ya me tiene harto! ¡Sopelma!» «Acaqui, acá que Lamentó darse cuenta de que había llegado precisamente en un momento de mal humor de Petrovich. Prefería tratar con él cuando estaba algo iluminado o empleando la expresión de su esposa como una cuba. Ese tuerto del diablo. Hallándose en tales circunstancias Petrovich solía ceder y rebajar el precio de buena gana y hasta hacía continuar reverencias y daba las gracias. Cierto que después... Venía su mujer a quejarse aduciendo que el marido estaba borracho y por eso había puesto un precio tan bajo, pero diez copex Más bastaban para ventilar el asunto. Ahora, en cambio, Petrovich parecía estar sobrio y, por lo tanto, era renuente, terco y amigo de poner precios diabólicos. Así lo entendió Akaki Akakievich y ya se disponía como aquel que dice a volver, grupas, pero era tarde. Petrovich lo atravesó con su único ojo entornado, y el funcionario dejó escapar casi involuntariamente. —Buenos días, Petrovich. —Iguales de los deseo, caballero, respondió el sastre y torció el ojo en dirección a las manos de Akaki Akakivich para ver la prenda que traía. —Pues, verás, Petrovich, he venido eso. Sepan ustedes que Akaki Akakievich se expresaba muchas veces con preposiciones, adverbios y partículas que no significaban absolutamente nada. Si se trataba algún asunto espinoso, no solían ni siquiera terminar las frases. De modo que muchas veces... Comenzaba con las palabras, esto verdaderamente es en realidad, pues eso, y ahí se quedaba cortado, olvidándose él mismo del resto y convencido de que lo había dicho todo. —¿Qué me trae? —preguntó Petrovich escudriñándose con su único ojo el uniforme desde el cuello a las mangas, sin omitir la espalda, los faldones y los ojales. Todo ello muy conocido para él, ya que era de factura propia. No hay sastre que no se atenga a esa costumbre. Es lo primero que hacen al ver a cualquiera. Pues yo, eso, Petrovich, el capote, el paño, ya lo sabes. En otros lugares está muy fuerte y... Poco polvoriento y parece viejo, pero es nuevo, solo que en un sitio está algo. Eso. Un tanto gastado en la espalda y en este hombro y en ese otro. Ahí lo tienes, eso es todo. El trabajo no es mucho. Petrovic tomó la prenda, la extendió. De entrada, sobre la mesa. Se mantuvo largo, largo. Mirándola, volvió la cabeza y alargó la mano hasta la ventana, haciendo una tapaquera redonda adornada con el retrato de un general imposible de identificar, ya que en el sitio de la cara lo tenía hundido de algún apretón con un dedo y recubierto, con un remiendo cuadrado de papel. El sastre aspiró una poción de rapé, desplegó el capote con las manos, y lo miró a trasluz, volviendo a menear la cabeza. Después lo volvió, con el forro para arriba hizo el mismo movimiento de cabeza, alzó nuevamente la tapadera con el general remendado de papel y, llevándose otra forma de rape a la nariz, cerró la tabaquera, la guardó y empezó a hablar. «¡No, no tiene arreglo, es demasiado viejo!» Al oír tales palabras le dio un vuelco el corazón a Akaki Akakievich. -¿Cómo que no tiene arreglo, Petrovich? -profirió con voz infantil, casi suplicante. -Pero si lo único que está rozado son los hombros. -Ya encontrarás tú por ahí algún retal. -Por eso no quedaría. -Retales tengo yo -repuso el sastre. Lo que pasa es que no se puede poner nada por dentro. Está podrido y, apenas lo toque con la aguja, se irá todo. —Pues mira, que se vaya. Le pones un remiendo. —Ahí está el asunto, que es imposible ponerlo. No hay dónde sujetarlo. Está muy desgastado. De paño no tiene, y más el nombre. Un soplo lo deshace. —Pero, hombre, ya procurarás tú que se sujete. —¿Por qué? Bueno, es que... —No —lo atajó Petrovis con energía—. «No hay nada que hacer. La prenda no tiene arreglo posible. Más le valdría hacerse con ella unos peales para el invierno, porque los calcetines no calientan, los han inventado los alemanes para sacar dinero. A Petrovich le gustaba meterse con los alemanes siempre que había ocasión. Y, en cuanto a lo del capote, está visto que tendrá que hacerse de nuevo». Cuando dijo «nuevo», se nublaron los ojos de Akaki y Todo cuanto había en el aposento se le hizo un lío confuso. Lo único que distinguía claramente era el general de la tabaquera de Petrovich con la cara remendada de papel. —¿Qué dices? —¿Nuevo? —preguntó como entre sueños. —Pero si no tengo dinero. —Sí, nuevo —repitió Petrovich con el aplomo de un bárbaro. ¿Y si hubiera que hacer lo nuevo, cuánto vendría a? ¿Cuánto costaría, quiere usted decir? Sí. Pues vendría a salirle por ciento cincuenta rublos largos, dijo Petrovis, apretando los labios en una mueca significativa. Era aficionado a los grandes efectos. Le complacía desconcertar repentinamente a alguien para después mirar de reojo la cara de perplejidad que sus palabras producían. «¿Ciento cincuenta rublos por un capote?» exclamó el pobre Akaki Akakivis, alzando el tono quizá por primera vez en su vida, pues su voz había sido siempre de lo más sumisa. «Sí, señor». —continuó Petrovich. —¿Y eso? —Según qué capote. Si le ponemos cuello de marta y capuchón forrado de seda, no le costará menos de doscientos. —Por favor, Petrovich —dijo Akaki Akakevich, con acento implorante, sin oír, y aún procurando no oír las alternadoras palabras de sastre— hazle un arreglo como puedas, para que me sirva un tiempo. —Imposible. Sería trabajar en balde y tirar el dinero sentenció Petrovich, y después de esto Akaki Akakievich salió completamente anonadado. Y después de su salida Petrovich se quedó un buen rato en pie, contrayendo significamente los labios y sin reanudar la faena, satisfechísimo de haber mantenido su dignidad y salvaguardando el honor del arte del sastre. A salir a la calle Acaquia, a parecía ir en sueños. «Pues el asunto es de los que vamos», se iba diciendo. Ni siquiera pensaba que fuese tal. Y transcurría una breve pausa, añadió. «Pues sí que. Por fin ya ves lo que son las cosas». Y yo, ciertamente, ni podía imaginarme que viniera a resultar esto. Siguió otro largo rato de silencio. Al cabo del cual volvió a decir, «Así que sí, ahí tiene ya». Exactamente de ningún modo esperaba eso. Aquello, de ninguna forma, vaya un asunto. Terminado este soliloquio, en vez de tomar dirección de su domicilio, puso exactamente el rumbo contrario sin advertirlo él mismo. Por el camino le rozó un desollinador nada limpio, ...endegreciéndole todo el hombro. Una esperilla entera de cal vino a caerle dentro de lo alto de una casa en construcción. Nada de eso notó. a Kaki, ves únicamente cuando se dio de bruces con un guardia municipal que... ...dejando su alabarda contra la carita... ...estaba sacando tabaco de un cuernecito y lo echaba en la callosa palma. Volvió un poco en sí... Pero fue porque el guardia le espetó. «¿No ves que te metes en mis propias narices? ¿O es que te falta acera?» El incidente le hizo recobrarse y emprender el camino de su casa. Solo allí pudo recapacitar, haciéndose una idea exacta de su situación real. Comenzó a hablar consigo mismo, pero no de manera entrecortada, sino razonadora y franca. —Como quien conversa con un amigo prudente al que se le puede confiar el asunto más íntimo y recóndito. —De ningún modo —se dijo a Kaki a ahora no se puede tratar con Petrovich. No está como para eso. Seguramente su mujer le ha vapuleado. —Mejor será que vaya a verlo el domingo por la mañana, después de la merluza del sábado. Lo encontraré con el ojo torcido y adormilado. Para ponerse a tono necesitará darle gusto a la garganta, pero su mujer no querrá darle dinero. En esto llego yo, y eso. Le pongo en la mano diez copex. Así se ablandará, y entonces, el capote, pues eso. Animado con tales razonamientos, Akaki Akakivis esperó el domingo siguiente y, al ver desde cierta distancia que la mujer de Petrovich salía de su casa, se coló en ella de sopetón. Como era de esperar, los efectos del sábado hacían mucho más bizco el ojo de Petrovich. La cabeza se le iba hacia el suelo y estaba amodorrado. Pero, en cuanto tuvo noticias de lo que requería, pareció como si el diablo le hubiese dado un empellón. «Imposible», dijo. «Encárguese otro nuevo». Akaki Acaqui, Akakievich creyó llegada la ocasión de dejarle caer en la mano los diez copes. Muchas gracias, caballero. Me echaré un trago a su salud, dijo Petrovich. Y por lo que se refiere al capote, no vale la pena molestarse. No sirve para nada. Le haré uno nuevo que dará gloria a verlo. Puede creerme. Acá que, acá que, quiso insistir en lo del arreglo, pero el sastre no terminó de oírlo y prosiguió. No se preocupe, que el capote nuevo se lo haré sin falta. Este, seguro, nos esmeraremos. «Se lo puede coser incluso a la moda con presillas de plata en el cuello». Aquí terminó que vis por convencerse de que era imposible arreglársela sin capote nuevo, y se le cayó el alma a los pies. En verdad, ¿con qué dinero iba a hacérselo? Cierto que, en parte, podía contar con la gratificación de las próximas fiestas, pero es que ya lo tenía destinado y distribuido de antemano. Había que adquirir unos pantalones, pagar al zapatero unas punteras nuevas que le habían echado unas botas viejas. Debía encargar a la costurera tres camisas y dos de esas prendas interiores que el decoro impide nombrar con letras de molde. Así, pues... La suma estaba condenada totalmente a desaparecer y aún admitiendo que el director fuese tan magnífico que en vez de 40 rublos de gratificación le concediese 4550 el remanente sería risible, una cota en el mar del capital que necesitaba para el capote. Ciertamente sabía que Petrovis le daba a veces la vena de poner precios diabólicamente disparatados y que, incluso su propia mujer le gritaba, incapaz de reprimirse, «¡Te has vuelto loco, idiota!». «Unas veces trabajas de balde y otras, como ahora, pides un dinero que ni tú mismo vales. Sabía que Petrovis le haría el capote hasta por ochenta rublos, más de dónde sacarlos». Podría encontrar hasta la mitad, quizás incluso un poquito más, pero... ¿De dónde iba a agenciarse la otra mitad? Sin embargo, antes de seguir, debe saber, el lector, la procedencia de la primera mitad. Akaki Akakievis tenía la costumbre de guardar medio copec por rublo gastado, metiéndolo en un confrecillo que cerraba con llave y en cuya tapa había una ranura por donde entraba el dinero, al expirar cada semestre, revisaba la suma copiada en calderilla y la sustituía por moneditas de plata. Así lo venía haciendo desde hace tiempo y al cabo de unos cuantos años, la cantidad reunida rebasaba los 40 rublos. Por consiguiente, la mitad estaba resuelta, pero... —¿Y la otra mitad? —¿Dónde buscar los restantes 40 rublos? —Acaquia, cacibis... Estuvo piensa qué te piensa, y a la postre dedujo que habría de reducir los gastos ordinarios durante un año, por lo menos, renunciar a la cena. No encender la vela y, en caso de que algo tuviera que hacer por las tardes, irse al cuarto de la patrona y trabajar a la luz de su vela, poner sumo cuidado en la calle, suavizando al mismo el paso por adoquines y losas, andar casi de puntillas a fin de no gastar prematuramente las suelas, dar la ropa a lavar con la menor frecuencia posible y para evitar que se manchase, quitársela nada más llegar a casa, quedándose con un vetusto patín de algodón, indultado por sus muchos años. A decir verdad, tales limitaciones se le hicieron algo cuesta arriba al principio, pero luego se acostumbró, inclusive a pasar hambre por la noche. En cambio, se alimentaba espiritualmente, acariciando en su cerebro la idea perenne de su futuro capote. A partir de entonces, su existencia pareció adquirir mayor plenitud, como si se hubiera casado y alguna persona le acompañase de continuo, como si no estuviera solo sino que una agradable compañera hubiese accedido a recorrer con él la senda de la vida, y la compañera no era otra que el capote, bien guateado y de sólido forro sin desgastar, acá que acá que vis más animoso y hasta más firme de carácter, como el hombre que se ha planteado ya un objetivo definido. De su rostro y de sus actos desaparecieron la duda y la indecisión, todos los rasgos vacilantes e imprecisos. Sus ojos se iluminaban de vez en cuando y por su mente llegaban a cruzar las ideas más temerarias y atrevidas. ¿Por qué, en efecto, no ponerle un cuello de piel de Marta? Faltó poco para que semejantes meditaciones lo distrajeran. En cierta ocasión, recopilando un texto, estuvo en un triste cometer una falta de modo que exhaló un «¡Ah!», casi en voz alta y se persignó. Al menos una vez al mes visitaba a Petrovis para hablar del capote, decidir dónde sería mejor comprar el paño, determinar el color y el precio. Y aunque un tanto preocupado, regresaba a casa siempre contento, considerando que, por fin, llegaría la hora de adquirirlo y todo y de hacer el capote. Las cosas se aceleraron incluso más de lo que él creía. Contra todo lo que era de esperar el director, asignó a Akaki Akakevis una gratificación, no, de cuarenta ni cuarenta y cinco rublos, sino ni más ni menos que de sesenta. Ya fuese porque intuía que Akaki Akakevis necesitaba un capote o por pura casualidad, lo cierto fue que esto le proporcionó veinte rublos con los que no contaba precipitando la marcha del asunto dos o tres meses más de hambre moderada, y Akaki Akakebis llegó a reunir los ochenta rublos aproximadamente. Se aceleraron los latidos de su corazón, siempre sosegado. A la primera ocasión se encaminó a la tienda. Acompañado de Petrovich, compraron un paño buenísimo, cosa muy natural, ya que venían pensándolo medio año y daro el mes, en que no acudían a los almacenes para estar al tanto. Hasta el mismo Petrovís declaró que no había paño mejor. Para forro adquirieron percalina, pero tan buena y sólida que, según Petrovís, aventajaba una seda y tenía mejor aspecto y brillo. Renunciaron a la Marta porque efectivamente era muy cara y en su lugar eligieron la mejor piel de gato que había en la tienda. Un gato que desde lejos podría pasar por Marta sin la menor dificultad. Petrovich anduvo atareado con el capote dos semanas y de no llevar tanto despunte lo hubiera acabado antes. Le cobró por la hechura doce rublos, menos era imposible. Lo había cosido con hilo de seda, haciendo menudas costuras dobles, que luego Petrovich le pasó con los dientes dejando marcadas sus huellas. Un día. Es difícil precisar la fecha, pero, a buen seguro que fue la más solemne de la vida de Akaki a Beach Petrovich le trajo por fin el capote. Se presentó por la mañana precisamente en el momento en que se disponía a salir para el departamento. A propósito, por cierto... Pues ya empezaba a hacer frío bastante regular que, según parecía, amenazaba con arreciar. Petrovis trajo el capote como correspondía a un buen sastre. Su semblante mostraba una expresión tan solemne como jamás había visto a Caki a Kaki, La expresión de quien, haciéndose cargo de la magnitud de la obra realizada, demuestra el abismo existente entre los sastres que forran y rehacen y los que cosen de nuevo. Devolvió el paño en que lo había envuelto y que acababa de salir de manos de la lavandera. Lo dobló y se lo metió en el bolsillo para usarlo más adelante. Una vez que hubo extraído el capote, lo contempló orgulloso y, sosteniéndolo con ambas manos, lo dejó caer con suma destreza sobre los hombros de Akaki Akaki. Luego lo estiró por la espalda hacia abajo y se lo probó al cliente a manera de capa. Akaki Akakibis, como hombre maduro, quiso probarse las mangas. Petrovich le ayudó a ponérselo, y vino a comprobarse que también las mangas le iban pintiparadas. En una palabra, el capote estaba impecable. Estando en esto, no perdió Petrovich la ocasión de hacer constar que si le había llevado tan barato había sido tan solo porque su taller no tenía rótulo y estaba en una calleja y porque además conocía a Kaki Akakievich desde hacía mucho tiempo, pero que en la avenida Nevsky le hubieran cobrado setenta y cinco rubros solamente por el trabajo. A Akaki rehuyó el tema, pues le aterrorizaban las sumas astronómicas que Petrovich solía mentar para aturdir a sus clientes. Le pagó, le dio las gracias, y acto seguido se puso en camino para la oficina con su capote nuevo. Petrovich salió tras él y, quedándose plantado en la calle, le estuvo mirando largo rato a distancia por la espalda. Después tiró hacia un lado, torció por un callejón sinuoso y le salió al paso nuevamente en la calle para verlo una vez más desde el otro lado, es decir, de enfrente. Entre tanto, Kaki a Kakiwis caminaba con festivo alborozo. Cada instante notaba sobre sus hombros un capote nuevo y la satisfacción interna lo hizo sonreír repetidas veces. El capote, en efecto, le ofrecía dos ventajas, la primera, calor, y la segunda, mejor aspecto, sin notar siquiera el el camino se encontró de buenas a primeras ante el departamento. En la portería se despojó del capote. Lo miró por los cuatro costados y lo encomendó a la especial custodia del conserje. Se desconoce cómo llegó a oídos del personal que Akaki Akakievis traía un capote nuevo y que el batín había dejado de existir. Todos corrieron inmediatamente a la portería para ver la prenda estrenada de Akaki Akakievis. Comenzaron los plácemes y felicitaciones de tal modo que, si al principio no hacía más que sonreír a la postre, llegó a darle vergüenza. Cuando todos los rodearon afirmando que había mojado y que por lo menos tenía que invitarlos a una fiesta, el azoramiento de Akaki Akakievich llegó hasta el punto de no saber qué contestar ni cómo evadirse, al cabo de unos minutos se puso a explicarles ruborizado y con la mayor ingenuidad que el capote no era nuevo, y que lo tenía ya hacía mucho tiempo. Por último, uno de los funcionarios, parece que incluso el subjefe de la sección, queriendo probablemente poner de manifiesto que no tenía nada de orgulloso y que hasta trataba con los inferiores, declaró. —Bueno, caballeros, Daré yo la fiesta en lugar de Akaki Akakievich. Le ruego que vengan esta tarde a cenar a casa. Precisamente es el día de mi santo. Como es de suponer, los oficinistas acudieron a felicitar a su jefe de la sección y aceptaron de buena gana la invitación. Akaki Akakievich intentó rehusar con varios pretextos, mas todos le persuadieron afirmando que era un acto de descortesía. Una vergüenza y un bochorno, ante lo cual no pudo renunciar. Por otra parte, la propuesta terminó por complacerle, ya que así se le presentaría la ocasión de lucir su capote nuevo hasta por la noche. Aquel día fue para Caquiaca que la festividad más solemne. —Degresó a casa de humor inmejorable, se quitó el capote y lo colgó con esmero en la pared, volviendo a embelesarse la contemplación del paño y del forro, y, al fin de comparar, sacó el viejo patín deshilachado. Lo miró y no pudo por menos que echarse a reír. ¡Qué diferencia tan enorme! Y, más tarde, mientras comía, no dejó de sonreír, pensando en la situación a que había llegado aquel patín. Comió alegremente, y después de comer no copió ningún papel, sino que estuvo tendido en la cama como un sibarita hasta que anocheció. Se vistió entonces sin más dilaciones, se echó el capote sobre los hombros y salió a la calle. Desgraciadamente, no podemos precisar dónde habitaba el funcionario que ofrecía el convite. La memoria empieza a fallarnos y... Cuanto hay en San Petersburgo, calles y casas se nos ha mezclado y confundido en la cabeza de tal manera que es harto difícil sacar de ella nada en orden, sea como fuere. Lo cierto es que tal funcionario vivía en la parte céntrica de la ciudad, es decir, lejos de Akaki Akakievich. Akaki Akakievich Akaki hubo de atravesar al principio algunas calles desiertas y mal iluminadas pero conforme se aproximaba al domicilio del subjefe de la sección, las calles se iban animando y era mayor la concurrencia y la iluminación. Aumentaba el número de transeúntes. Comenzaron a verse incluso damas elegantes y caballeros con cuellos de castor en los abrigos. Se hacían menos frecuentes los cocheros sobre trineos de carrocería de listones entrecruzados. Con pespuntes de clavitos dorados, por el contrario abundaban los arrogantes cocheros, con gorro de terciopelo carmesí, trineos acarrolados y mantas de viaje de piel de oso, carrozas de pescante plegado corrían raudas haciendo chirriar la nieve bajo sus ruedas. Para Kaki a todo aquello constituía una novedad, pues llevaba unos cuantos años sin salir a la calle por la noche. Se detuvo curioso ante el iluminado escaparate de una tienda para ver el cuadro en que una hermosa mujer se estaba quitando un zapato y ponía el descubierto. Una pierna bien torneada mientras que, a sus espaldas, desde la puerta de una habitación contigua, la atisbaba un caballero con patillas y magnífica barba a la española. Akaki Akakievis movió socarronamente la cabeza, se sonrió y emprendió su camino. ¿Por qué sonrió? Quizá fuera por haberse encontrado con algo que desconocía, pero de la que cada cual conserva una cierta intuición o tal vez fue porque pensó, al igual que tantos otros funcionarios, ¡ah, esos franceses! Ni qué decir tiene. Si se les mete en la cabeza algo de eso, pues... —Ya se sabe eso. Aunque puede que ni siquiera pensase tal cosa. Vaya usted a saber lo que piensa cada cual. Siendo imposible, como lo es, penetrar en el alma del hombre. Llegó, por fin, a la casa del subjefe de la sección. Vivía el subjefe muy a sus anchas. Un farol alumbraba la escalera y su casa estaba en el segundo piso, Entrando en el vestíbulo, a akaki, akaki vivió en el suelo largas hileras de chanclos. Entre ellos, y en medio de la habitación, crepitaba el samóvar despidiendo chorros de vapor. Pendían de las paredes capotes y capas y algunos sustentaban cuellos de castor o solamente de terciopelo. Del otro lado de la pared llegaba un eco de rumores y voces que cobraron clara soronidad y al abrir la puerta y salir un lacayo con la bandeja en que traía vasos vacíos, una lechera y un cestito de galletas, lo que daba a entender que los funcionarios llevaban ya tiempo reunidos y habían tomado el primer vaso de té. Akaki Akakevis colgó el capote, penetró en el salón y vio ante él resplandecientes velas, Funcionarios, pipas, mesas de juego, un fugaz murmullo de voces se percibían en todos los puntos, y el ruido de sillas al moverse de un lado para otro sorprendieron confusamente su oído. Se detuvo azoradísimo en medio del aposento, sin saber qué hacer pero fue advertido en el acto. Lo acogieron con gritos de alborozo y todos se dirigieron inmediatamente al vestíbulo para ver una vez más el capote. Akakia que vi Akaki, se desconcertó, pero su alma candorosa. No podía por menos de regocijarse al oír las alabanzas de que era objeto su capote. Luego, ya se entiende, todos se olvidaron de él y de la prenda y acudieron como es costumbre, a las mesas en que se jugaba al whist. Tanto ruido, tanto vocerío y tanta gente pasmaban a Kakiakievis a a sencillamente. No sabía qué partido tomar, dónde meter las manos, los pies y toda su persona. Al cabo acordó sentarse junto a los jugadores, mirando unas veces a las cartas y otras a las caras de este o de aquel. Pasado cierto tiempo comenzó a bostezar sintiendo que se aburría. Tanto más que ya había pasado la hora en que él solía acostarse. Quiso despedirse del anfitrión, pero no lo dejaron salir, aduciéndole que en honor del estreno era imprescindible tomar una copa de champán. Una hora después sirvieron la cena. Ensalada, ternera, fría, paté, pasteles y champán del que obligaron a Kaki a Kakievis a beber dos copas, que le hicieron ver el aposento mucho más grande, sin que ello le impidiese percibirse de que eran ya las doce y debía haberse marchado a casa mucho antes. A fin de evitar que el anfitrión se le ocurriera retenerlo, salió inadvertidamente, buscó en el vestíbulo el capote que para constelación suya encontró tirado en el suelo, lo sacudió, le quitó todas las pelusas, se lo puso y descendió por la escalera a la calle, aún iluminada. Algunos lugares de poca monta, sempiternos club de siervos y criados de toda Calaña, estaban abiertos, otros ya cerrados, dejaban escapar un largo chorro de luz por la rendija de la puerta, induciendo a creer que aún estaban concurridos y que con seguridad las sirvientas o lacayos seguían allí charlando y sumiendo a sus señores en la más completa perplejidad respecto a su posible paradero. Acá aquí acá que viscaminaba eufórico e incluso hubo un momento en que no se sabe por qué echó una carretilla detrás de una dama que pasó de largo como un relámpago y, cuyo cuerpo era un contoneo inusitado, sin embargo suspendió al instante la persecución y continuó la ruta de su habitual lentitud, asombrado del inexplicable trote que habían perdido. Pronto se extendieron ante él las calles solitarias que, no ya de noche, sino ni siquiera el del día eran alegres. Ahora se habían hecho más lúcubres y solitarias. Los faroles se divisaban con menos frecuencia. Seguramente allí se les suministraba menos aceite. Aparecieron casas de madera, vallados. No se veía un alma. Tan solo la nieve resplandecía en el pavimento y los minúsculos tucurios dormidos Negreaban tristemente con sus postigos cerrados. aquí acaquia iba aproximándose a un sitio que, una calle corta, una plaza interminable, un desierto pavoroso, y al otro lado se divisaban los edificios. Allá a lo lejos, Dios sabe dónde, parpadeaba la luz de una garita que parecía estar en el fin del mundo. Al llegar... Aquí decayó considerablemente el ánimo de Akaki a Akakievich. Puso el pie en la plaza, no sin cierto recelo instintivo, como si el corazón presintiese algún desaguisado. Miró atrás y a los lados, como si estuviera en medio del mar. No, más, vale no mirar pensó prosiguiendo su camino con los ojos cerrados y cuando los abrió para cerciorarse de que si le quedaba por andar mucho trecho de la plaza vio ante sus propias narices a unos individuos bigotudos y ya no pudo ver más. Se le nublaron los ojos y el corazón le dio una voltereta. —¡Este capote es mío! —profirió uno con voz de trueno agarrándolo por el cuello. Akaki vi se disponía a pedir auxilio cuando el otro le aplicó a los dientes un puño del tamaño de la cabeza de un funcionario gruñendo —¡Anda, prueba a gritar! Akaki Akakievich notó solamente que lo despojaban del capote y le daban un rodillazo que lo tiró de espaldas sobre la nieve y después se quedó sin sentido. Transcurridos unos minutos, cuando se repuso y se levantó, allí no había nadie. Sintió frío y notó la falta del capote. Gritó, pero la voz, al parecer, no tenía ni intención de llegar hasta el extremo de la plaza. Desesperado, en un andarido constante echó a correr por aquel desierto, directamente hacia la garita, junto a la que el guardia municipal, apoyado en su albarda, Parecía contemplarlo con curiosidad, como preguntándose para qué diablos venía corriendo y gritando desde lejos aquel hombre. Acaquia, acaquia, vi, se acercó a él y, con acento jadeante, le acusó de estar durmiendo y de que, olvidado de toda vigilancia, ni siquiera se daba cuenta de cómo atracaban a una persona. Le contestó el guardia que no había visto nada, que había notado que dos hombres lo detenían en medio de la plaza, pero supuso que pudieran ser amigos suyos y que, en lugar de increparle, era mejor presentarse al día siguiente ante el inspector del barrio, quien, sin duda, descubriría los autores del robo. Acáquia Acáquievis corrió a casa y llegó descompuesto, desgreñados los pocos pelos que le quedaban en las sienes y la nuca y cubiertos de nieve los pantalones, el pecho y un costado. Su vieja patrona saltó presurosa de la cama lo oí los estruendos golpes que dio a la puerta y corrió a abrir, calzando un solo pie y tapándose púdicamente el pecho con la camisa, pero nada más abrir retrocedió al ver las trazas de Akaki Akaki bis cuando le refirió lo sucedido. Se llevó las manos a la cabeza y le aconsejó irse, sin más ni más, a ver al comisario del distrito. Le dijo que el inspector del barrio lo engañaría prometiendo y dándole largas y que lo más práctico sería presentarse directamente ante el comisario, que era incluso conocido suyo porque Ana, la finlandesa, antigua cocinera de ella, había entrado ahora como niñera en casa del comisario, que ella solía verlo pasar en su carruaje por delante de la casa, que todos los domingos iba a la iglesia o el misa, y que miraba sonriendo a todo el mundo de donde se deducía que era una bellísima persona. Después de oír tal consejo, a Akaki, Akaki Vist se arrastró tristemente hacia su cuarto y, como pasó la noche, podría hacerse una idea toda persona capaz de ponerse, por poco que sea, en el caso de otra. Por la mañana temprano acudió a casa del comisario y le dijeron que estaba durmiendo. Regresó a las diez y vuelta a decirle que dormía. Se presentó a las once y le respondieron, «El comisario no está en casa». Volvió a presentarse a la hora de comer y los escribientes no lo dejaron pasar de la antesala, pretendiendo enterarse del asunto que le traía y de lo que había sucedido. Tanto lo atosigaron que Akaki Akaki Viz quiso dar una prueba de carácter por primera vez en su vida y declaró categóricamente que necesitaba ver al comisario en persona, que se guardase muy bien de impedirle el paso que él venía del departamento para un asunto oficial y que, si presentaba una queja contra ello, ya verían lo que era bueno. Ninguno de los escribientes osó replicar nada contra tales argumentos y uno de ellos pasó a anunciarle. El comisario acogió de modo muy extraño el relato del robo del capote. Lejos de prestar atención a lo esencial del caso, preguntó a Akaki Akakiwis por qué regresaba tan tarde a su domicilio, y si no había estado en alguna casa de mal vivir, de tal suerte que Akaki Akakiwis, turbado, salió de allí sin saber si en el asunto de su capote se iniciarían honoras las debidas pesquisas. Aquel día faltó a la oficina, caso único en su vida. Al día siguiente se presentó pálido y con el capote viejo cuyo aspecto era todavía más lastimoso. La noticia del robo conmovió a muchos funcionarios aunque no faltó quien inclusive en aquella ocasión tomase a Chacota a Akaki Akakievich. Enseguida determinaron hacer una colecta a su favor. Pero la recaudación fue una miseria pues los funcionarios habían hecho ya bastantes gastos en una suscripción para un retrato del director y en adquirir un libro a propuesta del jefe de negociado, amigo del autor, de modo que la suma recogida resultó una insignificancia. Uno de sus colegas, movido a compasión, decidió ayudar a Kaki con un buen consejo, ya que no con otra cosa. Le dijo que no fuese a ver al inspector del barrio porque, aunque pudiera suceder que el inspector deseoso de obtener los plácemes de la superioridad diese con el capote, este continuaría en manos de la policía. Si Akaki Akakievich no presentaba pruebas legales de que el capote le pertenecía y que lo procedente era dirigirse a un personaje importante, pues el personaje importante, relacionándose de palabra o por escrito con quien fuera pertinente, daría al asunto un cauce favorable. «¿Qué vamos a hacer?» Akaki acá Akakieviz resolvió ir a ver al personaje importante. «¿Cuál era y en qué consistía el cargo del personaje importante?» Se ignora hasta la fecha. Conviene saber que el personaje importante acababa de hacerse importante. Y hasta entonces había sido una persona sin importancia. Dicho sea de paso, tampoco ahora se consideraba importante su puesto en comparación con otros de mucha mayor significación más siempre habrá gente para la cual es ya importante lo que a los ojos de otros no lo es. Además, el personaje en cuestión hacía valer su importancia mediante muchos procedimientos, a saber, impuso como regla que los subordinados saliesen a recibirlo a la escalera cuando llegaba a la oficina, que nadie osara tratar con él directamente, sino que todo, se atuviese al orden más riguroso, el registrador colegiado informaba al secretario provincial, el secretario provincial al consejero titular o a quien correspondiese según lo establecido, y que los expedientes llegasen a él siguiendo este orden. Y es que en la Santa Rusia todo está contaminado de imitación y cada cual remeda y copia la superioridad. ¿Cuentan? que en un consejo titular designado jefe de una oficinilla independiente dispuso levantar un tabique y separar para él una habitación a la que dio nombre de jefatura. Colocando a la entrada dos ujieres con cuello rojo y galones que abrían la puerta a los visitantes, aunque en la jefatura no cabía más que una mesa de escritorio, y eso con dificultad. Los modales y usos del personaje importante eran graves y majestuosos, aunque lacónicos. Su sistema se basaba en la severidad, severidad, severidad y otra vez, severidad, solía decir, y, al pronunciar la última palabra, clavaba una mirada muy significativa en la cara de quien le oía, aunque podía ahorrarse todo, pues los ocho o diez funcionarios que... Constaba el mecanismo gubernamental de su cancillería, estaban ya, de por sí, suficientemente asustados. Apenas los veía desde lejos, abandonaban sus ocupaciones cuadrándose en posición de firme hasta que el jefe atravesase la habitación. Su trato con los subalternos respiraba severidad, y su conversación se componía casi exclusivamente de tres frases. «¿Cómo se atreve usted?» ¿Usted sabe con quién está hablando? ¿Comprende usted a quién tiene delante? Por lo demás, era bueno en el fondo, atento con los compañeros, servicial, pero el grado de general le hizo perder la cabeza. Cuando recibió el nombramiento, se desconcertó, se despistó por completo y se quedó indeciso, sin saber cómo comportarse. Si trataba con iguales en rango, era todavía normal. Una persona corriente y, en muchos aspectos, nada tonta, pero en cuanto se veía en el medio donde hubiera gente inferior, aunque solo fuese en un grado, lo echaba todo a perder. No soltaba palabra y su situación producía lástima, tanto más cuando él mismo se daba cuenta de que podría pasar el tiempo muchísimo mejor. Sus ojos detonaban a veces un intenso deseo de sumarse a alguna conversación a algún grupo interesante, pero se refrenaba, pensando si dicho acto no sería un exceso por su parte, una familiaridad que pudiera menoscabar su importancia, y en virtud de tales razonamientos permanecía perennemente callado, pronunciando rara vez algún que otro sonido monosílabo lo que terminó de darle fama de hombre súper aburrido. Pues ante un personaje importante como el descrito, se presentó a Kakia Kakievich y se presentó en el momento más inoportuno, mejor dicho, el más inadecuado para él y en cambio más adecuado para el personaje. El personaje importante se hallaba en su despacho, charlando muy satisfecho con un antiguo conocido, un amigo de la infancia recientemente llegado y con el que no había visto desde hacía años. En aquel instante lo anunciaron que un tal Basmaquín solicitaba audiencia. «¿Quién es?», inquirió bruscamente. «Un funcionario», le respondieron. «Va, que espere, no tengo tiempo». —dijo el personaje importante. Aquí conviene hacer constar que lo dicho por el personaje importante era una solemne mentira. Tiempo no le faltaba. Su conversación con el amigo había llegado hacía mucho tiempo a una fase en que, agotados todos los temas, se intercalaban en ella pausas larguísimas, dándose el uno al otro ligeras palmaditas en las rodillas y diciendo... —Así es, Iván Abramivich. —Exactamente, Stepan Barlamovich. Y, no obstante, ordenó que el funcionario esperase con tal de que su amigo, hombre retirado del servicio tiempo atrás y recogido en su casa de campo, viese las largas antesalas que los funcionarios tenían que hacer antes de pasar a su presencia. Por último, harto ya de hablar, y aún más de callar, y después de fumarse sendos cigarrillos puros, repantingados en mullidos butacones de respaldos móviles. Pareció ser repentinamente en la cuenta y dijo al secretario que acababa de aparecer para informar con no sé qué de papeles. «Si mal no recuerdo, hay un funcionario esperando. Dígale qué puede pasar». Al ver al humilde traza de Akaki Akakievis y su vetusto uniforme, se dirigió a él diciéndole: ¿Qué desea usted? Habló con voz tajante y dura, que había ensayado expresamente, a solas, ante el espejo de su habitación, una semana antes de obtener el actual destino y la graduación de general. Akaki Akaki que estaba cohibido, se turbó y de la mejor manera que pudo, y se lo permitió su lengua empleando incluso más que nunca la partícula. Eso. Le explicó que tenía un capote nuevecito y que se lo habían robado de modo más inhumano, por cuya razón se dirigía a él para que tomara cartas en el asunto y escribiendo al jefe de policía o a alguna otra persona contribuyese a la búsqueda de su capote. —¿Por qué no se sabe por qué? —al general le pareció ver en esas palabras una excesiva familiaridad. —¿Qué es eso de caballero? —replicó, tajante. —¿Es que usted desconoce el procedimiento? ¿Usted sabe dónde se encuentra? —¿Ignora el orden en que han de hacerse las gestiones? —Primero, debería haber presentado la instancia en la cancillería, de allí pasaría a manos del jefe de sección, de este al jefe de negociado. Más tarde sería entregada al secretario y el secretario me la habría presentado a mí. —¡Pero excelencia! —objetó Akaki Akakevich, intentando reunir... El poco ánimo que era capaz y notando que sudaba de una manera atroz. Yo, excelencia, me he atrevido a molestarle porque los secretarios, pues eso, no son gente de fiar. —¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? —exclamó el personaje importante. —¿De dónde ha sacado tanta osadía? ¿De dónde ha sacado esas ideas? ¿Qué ambiente de subversión reina entre la juventud contra los jefes y la superioridad? Al parecer, el personaje importante no había notado que Akaki Akakebis pasaba ya de los 50 años y que, si podría calificársele de joven, sería tan solo relativamente, es decir, en comparación con los de 70 ¿Usted sabe con quién está hablando? ¿Comprende usted a quién tiene delante? ¿Lo comprende usted? ¿Comprende lo que le preguntó? Al llegar a este punto el personaje importante dio una patada en el suelo y su voz alcanzó una nota tan alta que hubiese atemorizado «No, digamos ya, a Akakibis, a sino a cualquiera». Akaki helado a de espanto, se tambaleó, se puso a temblar con todo su cuerpo y no pudo sostenerse de pie. «Si los ujieres no acuden rápidamente a sostenerlo», habría dado con su cuerpo en el suelo, lo retiraron casi inerte. El personaje importante, satisfecho de que el efecto hubiera sido mayor de lo que esperaba, y muy halagado al comprobar que su palabra podía incluso hacer desmayar a un hombre, miró de reojo a su amigo para ver qué le había parecido, y notó no sin complacencia que el amigo se hallaba en el estado más indefinible y hasta comenzaba a sentir miedo. Akaki Akakebis no se dio cuenta de cómo bajó la escalera ni cómo salió a la calle. No sentía ni sus brazos ni sus piernas. Jamás había sufrido tan fuerte reprimenda de un general y mucho menos de un general que no era el suyo. Boquiabierto tambaleándose hasta el punto de salirse de las aceras estuvo por entre la borrasca de nieve que ululaba en las calles. El viento soplaba por los cuatro costados y por todos los callejones como es habitual en San Petersburgo. En menos de lo que se dice se le enfrió la garganta y llegó a casa sin poder pronunciar palabra. Congestionado se dejó caer en la cama. ¿Son tan contundentes a veces los efectos de una reprimenda? Al día siguiente tenía mucha fiebre. Gracias al magnánimo concurso del clima de San Petersburgo, la enfermedad corrió más de lo que cabía esperar y cuando se presentó el doctor y le tomó el pulso, no pudo hacer otra cosa que recetarle unas cataplasmas con el objeto de que el paciente no quedase sin el auxilio bienhechor de la medicina. Por lo demás, lo declaró irremisiblemente desahuciado para dentro de día y medio, y añadió dirigiéndose a la patrona, «Usted no pierda el tiempo en balde y encárguele ahora mismo un ataúd de pino, porque de roble le saldría demasiado caro». «¿O yo?» Acá, aquí, acá, ¿ves? ¿Esas palabras fatales? ¿Y si sí, las oyó, le produjeron un efecto aterrador? ¿Le dio pena despedirse de su desdichada vida? Nada se sabe sobre el particular, porque todo el tiempo era presa del delirio y de la fiebre. Lo asaltaban sin cesar visiones a cual más extrañas. Unas veces veía a Petrovís, y le encargaba un capote con cepos para atrapar a los ladrones escondidos bajo la cama, y llamaba cada momento a la patrona para que le sacara un ladrón que había llegado a meterse entre las mantas. Otra preguntaba por qué estaba allí colgado el capote viejo. Teniendo el uno nuevo, creía hallarse ante el general, oyendo el rapapolvo y murmurando «¡Perdón, excelencia!» y, por último, blasfemaba profiriendo las palabras más terribles hasta el extremo que la vieja patrona se presignaba, pues nunca le había oído nada semejante, tanto más cuanto que dichas blasfemias iban inmediatamente después de la palabra «excelencia». Luego pasó a decir cosas sin hilación que no había modo de entender, solo podía deducirse de aquellos pensamientos y vocablos desordenados, giraban en torno al capote. Por fin el pobre Akaquia Kavix expiró. No presentaron su habitación ni sus bienes, primero porque no tenía herederos y segundo porque lo que dejaba era bien poca cosa, un manojo de plumas de canso, una resma de papel blanco de oficina, tres pares de calcetines, dos o tres botones desprendidos de pantalón y el viejo batín del que el lector ya tiene noticia. Dios sabe quién lo heredaría. Confesó que el autor de este relato ni siquiera se interesó por él. Se llevaron a Akaki Akakievis y lo enterraron y San Petersburgo se quedó sin Akaki Akakievis, como si nunca hubiera existido desapareció un ser a quien nadie defendió, a quien nadie tuvo afecto, que a nadie interesó ni llamó siquiera la atención de los naturalistas, que no pierden ocasión de ensartar en un alfiler hasta a una mosca común para examinarla por el microscopio. Un ser que soportaba dócilmente la burla de oficina y que fue a la tumba sin realizar ningún hecho extraordinario, pero que aunque en las postrimeras de su vida recibió a un luminoso huésped en forma de capote, venido a reanimar por un instante su mísera existencia, hasta que luego se cebó en él la calamidad con el mismo ensañamiento que cayeron sobre los reyes y los soberanos de la tierra. Pocos días después de morir se presentó en su casa una ordenanza del departamento trayéndole orden expresa de personarse inmediatamente en la oficina, pues lo necesitaba el jefe. Sin embargo regresó de vacío anunciando que Akaki Akakibis ya no iría al trabajo, y al preguntársele por qué respondió, pues porque no, porque se ha muerto. Lleva enterrado cuatro días. Así fue como se supo su muerte en el departamento. Al día siguiente, ya habían supuesto otro funcionario de bastante mayor estatura y letra, no tan derecha, sino mucho más torcida y ladeada. Pero, ¿quién había de suponer que la historia de Akaki Akakievis no termina aquí, sino que, después de muerto... Te estaban destinados unos cuantos días más de ruidosa vida quizá como compensación por lo que antes arrastró inadvertida de todos. Mas así fueron los hechos y nuestra pobre historia adquiere de improvisto un fin fantástico. Se propagó en San Petersburgo el rumor de que junto al puente Cailín, y mucho más allá se aparecía por las noches un fantasma con figura de funcionario buscando un capote que le habían robado y, sobre texto de que todo era suyo, arrebataba a todo el mundo, sin distinción de rango ni título, los más diversos capotes con forro de gato, de castor, de guata, de zorra o de oso, en una palabra, de todos los cuerpos y pieles que ha inventado el hombre para cubrirse. Un funcionario del departamento vio al fantasma con sus propios ojos y reconoció a Akaki, a Akakibis, pero la visión le infundió tal pánico que echó a correr como alma que lleva el diablo y por cuya razón no acertó a distinguirlo bien y vio únicamente que el fantasma le amenazaba desde lejos con el dedo. Llovían quejas de todas partes por los robos nocturnos de capotes. Las espaldas y los costados se veían expuestos a los más graves resfriados, no sólo de los consejeros titulares, sino también de los consejeros secretos. Se dio a la policía orden de capturar a toda costa al difunto, vivo o muerto, y de someterlo al castigo más cruel para ejemplarizar a los demás. Y, en efecto, faltó poco para que se diese cumplimiento a la disposición. Precisamente el guardia municipal de no sé qué manzana del callejón de Krioskin atrapó por el cocote al fantasma con las manos en la masa en el preciso momento en que trataba de arrebatarle su capote frisón a un músico retirado que tocaba en sus tiempos la flauta. Agarrado por el cuello, llamó a gritos a dos de sus compañeros a quienes le encargó que lo sujetasen mientras él le metía la mano en la caña de la bota para sacar una tabaquera de confortarse un poco la nariz que se le había helado seis veces en su vida, pero el rapé era de tal calidad que ni el difunto pudo resistirlo. El guardia, Taponándose con un dedo el caño derecho, no tuvo tiempo de llevarse al izquierdo la ración correspondiente, pues el fantasma estornudó con tal fuerza que los cegó a los tres. Mientras entre entrerestregaban los ojos con los puños, desapareció el fantasma sin dejar rastro, de modo que llegaron incluso a dudar de que lo hubieran tenido en sus manos. A raíz de entonces, les tomaron los guardias tan miedo a los fantasmas que no se atrevían a detener ni siquiera a los vivos, limitándose a gritar desde lejos «¡Eh, tú, sigue tu camino!». Y el difunto funcionario comenzó a aparecer ya al otro lado del puente Cailín, aterrorizando a la gente timorata. Mas no menos olvidado en absoluto del personaje importante que, en realidad es el motivo del fantástico giro que ha tomado esta historia completamente verídica por otra parte ante todo, justicia obliga a decir que el personaje importante experimentó una especie de conmiseración al salir el pobre Akaki, Akaki, bis anonadado de la descomunal reprimenda. No era refractario a la piedad. Albergaba a su corazón muchos buenos sentimientos, pese a que el rango le impedía muy a menudo manifestarse. No bien, se marchó de su despacho el visitante amigo... Se le vino a la memoria el pobre Akaki Akakievis y desde ese instante se le aparecía casi diariamente el pálido funcionario víctima de la represión oficial. Tanto llegó a inquietarle su recuerdo que al cabo de una semana resolvió enviar a un empleado a interesarse por él y a enterarse de si en efecto podía ayudarle en algo. Cuando le informaron que Akaki Akaki había fallecido repentinamente, atormentado por la fiebre, quedó estupefacto con remordimiento de conciencia y estuvo malhumorado todo el día. Con objeto de distraerse y de olvidar tal penosa impresión, se fue a pasar la velada a casa de un amigo donde encontró gente muy selecta y, lo que es mejor, casi todos de la misma graduación así pues. No había nada... que que pudiera cohibirlo. Tal circunstancia ejerció un efecto sorprendente sobre su estado de ánimo. Se sintió desenfuelto. Se hizo ameno y amable. Para presumir, resumiendo, pasó la noche muy a gusto. Durante la cena se tomó un par de copas de champán, que, como he sabido, contribuye a alegrar las almas. El champán le provocó un deseo de cosas extraordinarias y decidió no ir directo a su casa, sino acercarse a la calle de Carolina Ivanovna, una dama conocida de origen alemán a la que profesaba una gran amistad. Es de señalar que el personaje importante era ya hombre maduro, esposo ejemplar y venerable padre de familia. Sus dos hijos, uno de los cuales prestaba ya servicio en una cancillería y una guapa hija de dieciséis años, con la nariz algo respingona, aunque muy graciosa, acudían a diario para besarle la mano, diciéndole «Bonjour, papá». Su esposa, mujer, todavía lozana, y yo diría que nada fea, le daba primero a besar su mano y, luego, girándola, le besaba a él la suya pero el personaje importante que, dicho sea de paso, estaba muy satisfecho de las ternuras familiares, consideró correcto tener relaciones con una amiga en el otro extremo de la ciudad. La amiga en cuestión no era ni mejor ni más joven que su mujer, pero casos como estos ocurren en el mundo y no tenemos nosotros por qué meternos a juzgarlos. El personaje importante bajó la escalera se metió en el trineo y ordenó al cochero «¡A casa de Carolina Ivanovna!». Arrebujándose en el cálido capote, se subió en el delicioso estado el más apetecible para un ruso, en que, sin pensar en nada, huyen a la cabeza pensamientos a cual más halagueño y uno se tiene que tomar tan siquiera el trabajo de buscarlos y perseguirlos. Reposante de contento, recordaba fugazmente todos los lances jocosos de la velada, todas las palabras que hicieron reír a la reducida compañía. Incluso repitió a media voz muchas de ellas, encontrándolas tan divertidas como antes, por lo cual no es de extrañar que él mismo se riera de buena gana. De vez en cuando, sin embargo, venía a molestarle un viento impetuoso que, Arremetiéndole repentinamente, Dios sabe de dónde y por qué motivo, le azotaba la cara, estrellaba en ella copos de nieve, le henchía como una vela el largo cuello del capote o se lo levantaba hasta calárselo en la cabeza con fuerza sobrenatural, dándole mucho que hacer para librarse de él. De repente, notó el personaje importante, que alguien le echaba una mano al cuello con mucha fuerza, se volvió y vio a un individuo pequeñito con un viejo y traído uniforme, reconociendo horrorizado a Akaki Akakievich. El funcionario estaba pálido como la nieve, y su aspecto era el de un muerto, pero el espanto del personaje importante no tuvo límites al ver que el muerto torcía la boca y, despidiendo un terrible olor a cadáver, pronunció el siguiente discurso. —¡Ah! ¡Ya te tengo! ¡Por fin! ¡Eso! ¡Te he echado el guante! ¡Necesito tu capote! —¿No te interesaste por el vio y además me echaste aquella bronca? Pues ahora dame el tuyo. El pobre personaje importante por poco se muere. Aunque en la oficina y ante los inferiores era hombre rígido, y aunque su sola figura y viril presencia hacía exclamar a cualquiera. ¡Oh, qué carácter en este trance! Como suele suceder a tantos otros que a primera vista semejan celosos, le entró tal pánico que no sin motivo llegó a temer que le diera un síncope. Sin hacerse rogar, se quitó de prisa el capote y gritó al cochero en un alarido «¡Tira para casa volando!». El cochero, al oír aquella voz que era la de los momentos decisivos y solía ir acompañada de algo más contundente, encogió por si acaso la cabeza, sacudió el látigo e imprimió al trineo la velocidad de una flecha. No transcurrieron ni siete minutos y el personaje importante estaba ya en la puerta de su domicilio. Lívido, amedrentado y sin capote, llegó a su casa en vez de a la de Carolina Ivanovna. Se arrastró como pudo hasta su habitación y pasó una noche agitadísima, tanto que a la mañana siguiente le dijo a su hija mientras desayunaban, «¡Qué pálido estás, papá!» Pero papá guardó silencio y no dijo a nadie una palabra de lo sucedido, ni dónde había estado ni a dónde querría ir. El incidente le causó fuerte impresión. Ya era mucho más raro oírlo decir a sus subordinados. «¿Cómo se atreve usted? ¿Comprende usted quién tiene delante?» Y si acaso alguna vez lo decía no era sin haberse enterado antes del asunto. Y lo más admirable es que a partir de aquel momento... Se acabaron las apariciones del funcionario difunto, por lo visto. El capote del general le había venido como anillo al dedo. Al menos no volvió a oírse que en ninguna parte le hubieran quitado a nadie el capote. Sin embargo, más de cuatro individuos, solícitos y diligentes, se resistían a tranquilizarse y afirmaban que en los arrabales de la ciudad seguía apareciendo el fantasma. En efecto... Un guardia municipal de Colomba lo vio con sus propios ojos salir por detrás de una casa, pero, como el guardia era de contextura de virucha, hasta el punto de que, en cierta ocasión, un cerdo de tamaño regular, encapado de una casa particular, lo derribó con el consiguiente jolgorio de los cocheros allí estacionados, a cada uno de los cuales exigió por la mofa medio cópec para tabaco. No se atrevió a detenerlo, sino que lo siguió en la oscuridad hasta que, por último, el muerto, volvió repentinamente la cabeza, se detuvo y le preguntó, «¿Quieres algo?», enseñándole un pudo que ya quisieran para sí todos los vivos. El guardián contestó que no quería nada, y acto seguido se dio la vuelta. Sin embargo, el fantasma... Era esta vez mucho más alto, llevaba enormes bigotes y, encaminando sus pasos al parecer en dirección al puente Obujov, se perdió en las tinieblas de la noche. Fin